Y allí andaba yo en la calle, miaú por acá, miaú por allá, y nadie que me hiciera caso. Y miaú por acá, y miaú por allá, y nadie que me diera un vasito de leche, un poquito de whiskas, pero nada. Nadie le daba nada al pobrecito gato Coco. Y es así como llego con mi nueva dueña, acerca de la cual se trata esta historia. Porque esta historia se trata acerca de una niña... Ay amiguitos, todas las noches ya no sé qué hacer, la verdad es que hay una pesadilla en mi armario, mi mamá dice que no es cierto, que yo invento cosas, pero ahí está y me mueve las cosas y se mueve y hace ruidos y en las noches pues a mí me da miedo y no puedo dormir, pero bueno, como les decía, creo que hoy es el día para levantarme frente a esa pesadilla y decirle no más, no más. Había una pesadilla en mi armario justo antes de acostarme Cerré la puerta para no mirarlo y me acosté para no levantarme Tenía miedo de lo que haría si es que mi pesadilla saliera Me haría polvo, me convertiría en un pez, en una pecera No más, pero no más. Mamá me ha dicho que dentro no hay nada y aunque en mi capricho la deja cerrada. Cabilla duérmete. Ay, pero papá está jugando aquí con mis amiguitos. ¿Qué amiguitos ni qué nada, niña? Un cuadro en blanco que tú puedes pintar a tu voluntad